Entonces, en este primer septenio van a ser el cuerpo físico, el cual está vinculado con lo mineral. ¿Ok? Por otra parte, este ser humano se va a integrar al mundo primero por medio de su respiración, que vamos a entrar en fondo de, con ello. Luego, al erguirse, el ser humano se va a separar de lo animal, renuncia a la horizon, horizontalización y toma su verticalidad que le es propia de ser humano. Y gracias a, es, a tomar esta postura es que podemos hablar. Si el ser humano hubiera seguido la línea de, de, de los animales, no podría hablar. La diferencia está en el toque que genera la, la faringe. En la medida que nos paramos, la faringe puede descender y entonces podemos tener el don del habla. En este proceso, en este primer septenio, nos vamos a abocar eh, en este ser en que vivencie y experimente el mundo como eh, que el mundo es bueno. Está totalmente vinculado con sus padres este infante. Y también está totalmente vinculado con el cosmos y lo divino. Y es por eso que nuestro pensamiento, nuestro lenguaje, nuestros actos, eh, tienen que ir en correlación con aquello. Ser humano significa pura y llenamente hablar.